¿No saben de, de las cosas que se exploran? Yo me llamo Exploradora Lola. Me pueden llamar Loli. Me gusta más Loli. La historia, nos vamos a explorar. ¡A la carga, mis valientes! Acá está el cómo el, el, eh, Está... Eh, Acá está. Bueno, lo llamemos como jardín, pero es una selva. Eh, Pueden haber muchos animales por aquí. Escuchan eso, deben ser las víboras tenebrosas. Te muerden y tienes que correr hasta eso. Lo más tenebroso que dicen que hay que tener mucho cuidado. Pero yo, como soy una exploradora no da nada hasta que no me digan que es bueno. Yo necesito saber cómo es no miren nada no miren solo quiero explorar y saber cómo es esto ¡Oh! dejar un rastro los egipcios ¡Ugh! vaya fórmula que usan no sé quién estuvo aquí pero la voy a averiguar um, lo único que necesito es rastros. Y yo como sé mucho, voy a averiguar quién hizo eso. A ver. ¡Ah! Hay más rastros. Pichicha. Pichicha. Eh, Pichicha. Dice Pichicha acá. Y ahí también. Pichicha. ¿Pero qué tiene que ver pichicha? A ver, no lo entiendo. Estos egipcios son muy raros. Si no me equivoco, son egipcios. Pero fueron de hace 3.800 años atrás. Y te digo que no es tan verdadero. Sí es verdadero, pero tengo que, que decir que esto... Es un poco complicado, nunca parece que es un poco famoso el que inventó esto. Mmm, qué rico. Algo me dice que estas plantas da un fruto llamado cherry, que están inmaduros todavía, pero es increíble que es fantástico tener un jardín que te dé alimentos porque en vez de comprarlos los fabrica la naturaleza y tu casa y, y no tienes que ir a comprar hasta la verdurería de 3000 metros. Eh, bueno, tengo que decir adiós, llámeme Loli siempre.